muy muy buenas chicos y más que estamos en este Portugal-España este juego que se este, este partido que se jugará el 2 de junio recordemos a las 9 menos cuarto tenemos acordados de los partidos que son Portugal, República Checa y Suiza vale, son cinco partidos y bueno este sería el primero el 2 de junio será en el, Be en el Benito Villamarín, será a las 9 de la noche y bueno pues eh, será contra Portugal y, y bueno pues ya saco el 11, el 11 que voy a hacer. Y bueno, este es el 11 que he hecho. Yo, Jordi Alba en el lateral, luego, luego Carlos Soler por el medio, de medio campo, luego Daniel Mo también lo hemos metido por el medio, a ver qué tal. Hemos metido a Rodri también de medio campo, luego Asensio en el lateral, en el carril, en el, en el lateral también, en el lateral derecho. Luego Torres también, un poco ahí. Más atrás de defensa, aunque vamos a poner ahí mejor a Íñigo Martínez ahí. Y bueno, va, el 11 va a ser Jordi Alba, ¿vale? En el lateral izquierdo. Y luego en el lateral derecho Íñigo Martínez. Luego la defensa, eh, Diego Llorente Eddie García. Y luego ya en el mediocampo, Carlos Soler, Dani Olmo poco más adelantado y Rodri y luego los laterales de oh, de delanteros centros laterales y de derecho van Pablo Sarabia y Asensio y al medio pues de delantero eh, Raúl de Tomás a ver qué tal y a ver qué hacer vale. la ponemos ultra of ofensiva perdón y ya pues vamos a ese partido en el Benito, en el Benito Villamarín vamos allá Siempre ahora hay un entrenamiento, este entrenamiento. Pero bueno, ahora ya jugamos. Vale, ahí está. Vamos a ir ya, vamos a ello. Vale, aquí estamos chicos, en el Estadio Benito Villamarín. Ya por fin es en este partido que va a ser... ...la salida y la, el pistoletazo de salida... ...y bueno, para, el pistoletazo de salida para la Liga de Naciones... ...que empieza ya con este grupo... ...y bueno, pues con los demás... ...luego vendrán... ...República Checa, Suiza... ...y, otros, y estos, otros cuatro encuentros más... ...que hará la selección... ...y bueno, pues este es el once... ...con todos los jugadores... Y bueno, vas a escuchar los signos primero, primero el aral de España y luego el de Portugal. Escuchamos el de España. No se oye mucho, no sé por qué, qué raro. De Portugal tampoco. Claro, me imagino que, como le he dado a lo de la transmisión, pues no. No se, escucha la... no se escucha lo que es eh, la música, claro, lo que es el ambiente. Vale, aquí tenemos el 11 con Robert Sánchez, luego tenemos en los laterales eh, Jordi Alba y Nico Martínez, luego de defensas Diego Llorente y Eli García, y luego en el medio campo Dani Olme, un poco más adelantado Soler, Carlos Sorrer y Rodri, y laterales delanteros Arabia Asensio, Y Leol de Tomás, Irán, el... el y ya de delantero centro, ahí está ahí vamos a ver la foto la foto siempre del grupo y bueno pues ahora vas a jugar este partido en el Benito-Villamarín eso es están los dos para hacerse y la foto y bueno este es el 11 de Portugal con Luis Patricio en la portería, luego defensas Guerriero y Cancelo, de, de laterales derecho e izquierdo, luego Mutiño Fernández y Paulinha en el medio y luego Jota Ronaldo de delanteros y bueno, no me he dado cuenta del otro, pero bueno, ¿qué tal? Vale, un momentito y ahora empezamos, ¿vale? Vale, ahí vamos, vale, empezamos en la pelota la tiene Dani Olmo, aunque ya la tiene Enrique García, o se ha pasado Jordi Alba esa pelota, aunque la baja. La baja Íñigo Martínez en la pelota ahora. Uf, tienen ellos. Cuide con Portugal, que es muy precisa. Vale, no pasa nada. Seguimos ahí. Perfecto, Pablo Sarabia. Vamos, a Arabia. A ver, y Sarabia se va, se va con la pelota perfectamente, aunque le intenta retrasar la baja hacia Ascensión, Que ya la pasa a y tiene esa pelota. La pasa a Soler. Pues Sol Soler. A ver, Soler. Nada, le rebota y. en... Un jugador portugués por Un jugador luso, ahí está aquí lleva Cancelo por este lateral derecho Cuidado Se la pasa Y no, la, lleva, la lleva ahora Cancelo, eso es Muy sí. se la quita Jordi Alba ya la baja David García bien, ahí Tiene ascenso ahora mismo Uff Tiene Asensio ahí, a ver ahí perfecta a ver ahí se va a puede irse a ver, a ver, a ver, a ver ahí? no pues no le hicieron falta ahí tiene carlos sale este este es un partido muy muy bajo de toma y daca puede cuidado un Paulina, perfecta y la quitamos muy bien a ver ahí vamos a ver ahí con Asensio con Asensio a ver ahí ahí puede estar Uy, fuera fuera el primer el primer tiro de, de raúl de tomás mañana que ha tenido y raúl de tomás Buah, increíble la primera eh la primera del partido en, este, en estos primeros minutos Buah, la tuvo en el minuto 7 vale va a sacar el patricio y la pelota ya la saca de su es su área, aunque ya la tenemos ya la tiene otra vez el equipo español ahora mismo con Jordi Albañigo Martínez, se la pasa. Aunque se la hará a Guerriero, si no se cuenta, la tiene Jota, cuida con Jota, que va muy centrado. Va al área española, va a meterse, cuida con Jota, que puede meterse, aunque se sale un poco ahora. O Sáquen sea, ñigo Martínez, aunque ya le tiene Raúl de Tomás, a ver ahí. No, fuera de campo. Fuera de.. Fuera de. O oh, de, de Jordi Alba ahí. Ya, la, ya tiene días, hay un que ya tiene mutiño. Cuidado que se que se mete en Mutiño, cuidado. Muy bien, se la quita ahí Asensio, vamos a Asensio, la tiene Raúl de Tomás, ahí está. Y, puede ahora hacerlo, vamos con Olmo, Dani Olmo, verdad ver, Dani Olmo. Uf, qué parada ha hecho Cancelo Madre mía qué parada ha hecho Cancelo A Dani Olmo el tiro que ha hecho Dani Olmo Ahí lo estamos viendo Parada un enorme ahí La sacamos ahí con Sarabia Cuidado, baúl de Tomás Aunque ya la tiene Llorente La pasa a Eric García Pero la retrasa un poquito La pasa ya Rodri Ay, se le fue un poco ahí. Guerrero que la cogió rápidamente. La tiene Jota. Aunque la quita muy bien lo vemos la tiene Rodri. Raúl de Tomás, a ver, donde Tomás. Uf, falta ahí. Pues no, no dice nada. El, el, el árbitro muy raro ahí. A ver ahí. Vamos a ver ahí. Uf, tenía buenísima. Uf, la parada de Ruiz Patricio. A ser falta, ahora sí Ahora sí se la, se la pita a Pepe va falta Vamos Vamos a España A ver si podemos meter primero Vale, es otro córner ahí La tira Sarabia otra vez A ver ahí, Llorente Nada, la saca La saca ahí Ya la vuelve hacia atrás Muy bien ahí la partida y estamos haciéndola perfecto Digo, muy bien ahí el partido lo estamos manteniendo ahora ver ahí ah, Nada ahí, se le fue A Rodríguez, en La pelota ahí se fue fuera Vale, va a sacar otra vez Luis Patricio y de, de su área Ya la tiene Guerreiro ahora mismo La saca Guerreiro ahí por su zona La tiene Mutiño, cuida con Mutiño Que va muy bien Ya la tiene Raúl de Tomás ahí perfecto Aunque ya la Uf, lo pasó mal con ese tacón, se equivocó. La tiene Fernández en el medio campo. Cuidado, pueden atravesarlo en el campo. Ronaldo. Perfecto ahí. Se mete por aquí, vamos Raúl de Tomás, puede hacerlo Raúl de Tomás. Ay, qué pena ahí. Buah, falta. Falta. Penalti. Penalti de Pepe. Minuto 19, penalti de Pepe. Bueno, pues ahí la tenemos la primera pablitos Arabia va a tirar penalti Vamos a ver, Poblitos Arabia, a ver qué tal Nada, se la paró Un Patricio, se la paró la pelota Nada, no, pues un corner más va a ser Minuto 19, a ver aquí Nada Ya la tiene ahí. Carlos Soler, cuida aquí a ver ahí Uf, vaya, vaya mano, vaya tiro que ha sacado Luis Patricio, vaya cabezazo que ha sacado de RDT, Raúl de Tomás, vaya cabezazo que ha sacado, ya va el, el tercero yo creo, por lo menos, el tercer tiro ya. Cuidado y se va Yota de, en, por el medio campo, ya la tiene Ronaldo, cuidado con Ronaldo, se la pasa a Cancelo que está en este área derecha. En este área de izquierda, cuidado ahí Se mueven por el área española la están rodeando ahí, Perfecta, A ver ahí Que ya la tiene Robert Sánchez, ahí está Y por nuestro portero Tiene Asensio, cuidado ahí, perfecta esa, esa jugada la tiene Dani Olmo Por este extremo ya derecho Ahí está Que si pudo hacer ahora la jugada, a ver ahí O el palo, chicos al palo el tiro de Carlos Soler, no de la que ha tenido Carlos Soler ahora. ya al palo justo. Qué pena. Cúrico pues resultado chicos y ya no sé no sé si os he dicho que os podéis suscribir aquí tenéis los botones vale. Y bueno pues pues nada yo creo que el partido va a ser difícil a ser, yo voy a poner un 3-3 porque va a ser complicado. Portugal lo pone difícil y bueno, pues ese será el resultado. España 3, Portugal 3, a ver ahí qué tal. iba Carlos Soler, pero no. La el interceptor Ruy Patricio, esa pelota muy rápido, ya la tiene Ronaldo, aunque ya la cogen y Llorente muy rápido la tiene Asensio, que se va, con ella se va Daniel, cuidado aquí, a ver si puede hacer algo ahí, Laul de Tomás, a ver. Nada, a la palabra a las manos de Rui Patricio. O Saca Rui Patricio, minuto 27 de esta primera parte. Lo voy a ver ahí. Uf, uf, madre mía la que ha tenido otra vez ahí. Los de Tomás. Yo creo que eso es falta ahí, ¿no? El portero. Sí, ha sido falta. La tienen ahí ellos, sale por medio de Cancelo, por este extremo izquierdo, cuidado ahí. Con David con Silva ahí. La lleva Ronaldo, cuidado ahí. Aunque ya la quita rápidamente, digo Llorente, la tiene perfectamente ahí. La vuelve Tomás, a ver ahí la tiene Paulito, sale de Paulito, sale ya, puede meterla ahí, puede meterla ahí. Uf, qué parada que va de hacer. Eh... Patricio, a Pablo Sarabia Vaya mano que ha sacado Increíble ahí, justo chicos La tenía Sarabia ahí Minuto 31, ya cuidado y rule de Tomás, nada, la saca perfectamente Iota Que ya la tiene Rodri La Rodri perfecto, Asensio, a ver ahí. Asensio, nada, se la queda Ronaldo ahí, peleándose esa pelota Con Ronaldo, la tiene niego Martínez A ver ahí la tiene Daniel Mover, Daniel Mover ahí. Ay no, la sacó ahí Paulino. Muy bien la pelota, la tiene Silva ahora mismo. Paulinha la sacó por 10 el de ellos. Ya la cruzan en el medio campo. Fernández la tiene Cancelo, esa pelota, Cancelo. Wow. Yo con Cancelo ahí en este extremo izquierdo. Cuidado. Tiene Silva, cuida ahí. Yo con Fernández, cuidado. Fuera el tiro de Fernández. Fuera, chicos, fuera, fuera. Perfecto, y muy bien chicos, a ver ahí Uf, A ver, ahí la tiene Raúl de Tomás, ver, con esa, con ese tiro que ha hecho Uf, Madre mía, qué parado otra vez el Luis Y Raúl de Tomás no se cansa, y haciéndolo una vez y otra vez Hasta que llegue hasta que llegue ese tiro, pero aún no ha llegado a ver, ahí, ese tiro, otra vez ese córner, ese cuarto córner me parece ya casi tiene ahí ahora Ronaldo. Digo, perdón. Dani Olmo, perdón. Aquí tiene Jota, ahora salen ellos a medio campo con Jota. Cuidado con Jota. Cuidado que salen ellos ahí muy bien a medio campo. Aquí. Ahí, perfecto. Ahí cuidado aquí. Buah. Nada, se le fue fuera. Vale, y sacamos, seguimos sacando con. Íñigo Martínez, ahí se le da a Alba con ese bombeo al extremo izquierdo, la, vamos, la sacamos, a la bombeamos al extremo derecho, cambiamos ahí el rumbo del, de esa pelota, nada, Sensio estaba adelantado. Guerriero la saca la saca por Mutiño, este extremo derecho ahí, aunque ya se la pasa por línea, ya Ayota. Creo que Ronaldo va ahí muy bien, está atento Hay que tener cuidadito ahí, cuidado Y ahí Y el gol Gol, gol, gol, gol Gol, gol, gol de Portugal para Para este hombre para Diogo Yota pues ahí él lo tiene minuto 41 ahí está se pone portugal por delante no pasa nada tenemos mucho partido tenemos la segunda parte todavía que haya Basencia a ver ahí Guerrero la tiene cuidado ahí ahí cuidado aquí Vamos a ver ahí cuidado la tiene el río ahí cuidado madre mía qué mano de débil de, de robert sánchez la saca y Robert sánchez ahí cuidado aquí cuidado, ahí que la tiene cuidado madre mía qué parado otra parada ahí otro tiro de un tiro el primer tiro de ronaldo a puerta y está saca mutiño cuidado mutiño Pues falta ahí de Jordi Alba, <coughs> falta ahí de Jordi Alba y, y el penalti, el penalti de Ronaldo. Nada, ahí está. Y el segundo gol de Ronaldo en el minuto 45, ahí está. La retrasa un poco hacia Jordi Aunque ahora la adelanto un poquito hacia Sarabia Vamos a ver si empezamos a marcar a él. Ahí, ahí está Tiene Carlos Soler, a ver, ahí Carlos Soler Vamos a ver Uf, Pues la ha tenido ahí Carlos Soler Va a ser el primero La ha tenido ahí Nada, las manos de Ruiz Patricio La paró Rui Patricio, va a ser otro córner ya De quinta, ahora sí de ahí saca ahí nos bueno, va a salir a la segunda parte ahí está segunda parte chicos España 0 Portugal 2 los goles de... ahí está Ronaldo que está muy bien en el partido bastante bien sí. Y bueno pues ahí están los goles de Jota y de Ronaldo Y bueno pues vamos a la segunda parte la segunda parte chicos Vamos a hacer alguna sustitución Tener un Sufati por ejemplo A ver qué tal nos va ahí A ver qué tal Vamos a cambiar a un Sufati Fernández, ellos ya ahora al revés, ahora te... ellos tienen que ir hacia el otro lado y nosotros hacia donde o sea, hacia donde nos marcaban ellos, ¿no? Vale, vamos por aquí Uf. vale, es súper importante, vas a ver si lo ganamos el partido, sería bueno. Uf, madre mía, qué parada de Robert Sánchez ahí. Uff, otra vez de Robert Sánchez, madre mía, golpe cuántas ha hecho ahí. Buah, nada se cae el suelo ahí. Buah, cuidado, eh, cuidado ahí, con Ronaldo que es muy bueno. Hay que evitar esas. esas. Esas. esas, esas fueras de, de balón. Buah, ahí a su si se le da un poquito al pie. De <risa> correr corre detrás del balón. tiene ahí perfecto vamos a ver ahí que tiene fernández cuidado vale se fue fuera y bueno a ver si conseguimos ese el empate porque ahora la, la cosa está bastante más difícil que al principio Aunque estábamos bien vale a ver ahí perfecto a ver muy buenos arabia a ver arabia qué parada de Rui patricio señoras y señores vaya parada que la ha sacado vaya mano que la sacó tan de a Pablito vía ahí madre mía muy buena y estirada a ver ahí. el sexto corner. vale se la pasan su fati a ah, la pierde la envía sin querer hacia adelante y le queda Ronaldo a ver, ahí. y la tiene en su Fati a ver ahí o a ver puede hacerlo a ver con rodri a ver Rodrigo Uf, se la paró, se la paró de Ruiz Patricio otra vez esa pelota. Que el tiro fue bueno ahí de Rodríguez. A ver, ahí, minuto ya, segunda parte. Ahí en y no... Nada, se, se bloquearon ahí con la... La defensa ilusa, aunque tiene Carlos Soler, Carlos Soler, el gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol de Carlos Soler. Para hacer el primero. España 1, Portugal 2. Qué buena ahí de Carlos Soler. Enorme, chicos. Enorme ahí, Carlos Soler. Mísima ahí, justo en el despiste. Muy buena. Ahí el tiro la escuadra un poquito aunque creo que llega Patricio pero no puede hacer nada a ver ahí si sí lo toca un poco yo creo toca la pelota o oh, no ha sido Orca, lo importante minuto 56 ahí está Carlos Soler y bueno continúa este partido de momento vamos bien ya hemos marcado el primero Vamos a ver ahí La tiene el Sufati Cuidado el Sufati A ver La retrasa un poquito El Sufati El Sufati Y el gol Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol El Sufati en el minuto 57 Para poner España Empate España 2 Portugal 2 Qué jugada Que sale él y hace la magia Increíble ¿eh? Cómo la ha metido ahí la pelota es increíble esto con ese margen ahí yo creo que hace un, hace un amago muy raro ahí eh, luis patricio que parece que la toca la pelota pero luego no es un efecto y muy raro eh, que hemos visto ahí en esa parada 158 ya ahí está vamos pablitos ahora ya puede meter el tercero ahora voy a esa la parada que la sacó otra vez Ruy Patricio Madre mía Ahora está mucho mejor que la primera parte Hemos empezado Bastante mejor Y bueno, aquí está el séptimo corner ya Casi y ya, vamos al 60 La tiene Jordi Alba, a ver ahí Tascabilla y un poco La tiene Erick García A ver ahí, nada, se equivocó ahí Cuidado ahí que podía haber metido otra Carlos solera ahí, ¿eh? Podría haber hecho el doblete ahí Va a sacar ahí Ruy Patricio de su área, y está En este extremo, en la extrema derecha Ahí está Tiene Carlos solera a ver ahí Tiene Pablonito Sarabia ¡Oh, qué parada! Otra vez la, la hecha Sarabia Ruy Patricio, madre mía La tiene ahí otra vez Carlos solera A ver ahí donde de Thomas, no puede hacer nada ahí A ver aquí otra vez La tiene Paulito Sarabia A ver ahí nada nada entre otros jugadores lusos No puede hacer nada La tiene otra vez Ansu Fati, La tiene a ver ahí Paulito Sarabia, nada Se la otra vez con los jugadores lusos Le intenta sacar Paulinha ahora en medio campo Cuidado ahí que vienen ellos ahí muy rápidos Aunque se la quitan parece no No se la han quitado Ha pasado donde dónde es esa pelota Nada, se le va, se le va la pelota a ellos. Van a hacer cambio a ellos, ahí está. Pues sale Joao Félix y quitan a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo se va y entra Joao Félix. Minuto 64 ya, de esta segunda parte, apasionante ahora. Este gol ibérico entre España y Portugal, que se verán las caras este jueves a las 9 menos cuarto. Vamos a ver ahí, Daniel, ver ahí. Ay, no. Nada, se adelantó. Pablo Sarabia se adelantó. 165. Y la tiene Fernández. ¡Buah! ¡Qué parada ha he hecho! Ahora mismo, Robert Sánchez Vaya parada he hecho... ah. ¿Para le ha hecho Para le ha hecho El primer pues el primer corner de ellos De los portugueses, vamos a ver Qué tal ahí Vale, la sacamos ahí, genial, muy bien Le tienen su Fati, bueno, no, le caía a Díaz ahí La pelota, a ver ahí Iba aquí con Jota, cuidado con Jota Puede ser fuera, fuera de juego de Jota Eso es, fuera de juego Muy bien, ahí la saca Edith García, ya, ya salió yo feliz al campo ahí. Tiene perfectamente Carlos Soler, que ya aquí es Arabia, a ver ahí. Perfecta para ensufati, a ver su Fati, puede hacerlo en Sufati, a ver aquí. Uf, nada, la parada de, de Patricio en Sufati, vaya paradón que ha hecho. sacar el octavo corner de España y está a ver ahí nada, la tiene Iota, Le cae Iota esa pelota, minuto 70 ya muy bien ahí las defensas aunque es ahí falta de digo llorente me parece ahí está a ver. vamos a ver ahí sí ahora hay cambios el Bruno mundo fernández se va entre a nieves y bueno pues va a hacer el tiro yo feliz puede ponerse por delante a ver ahí pues sí se puso por delante yo feliz marcó ¡Gol de portugal para poner la por delante españa 2 portugal 3 simple el tiro y directo, ahí está el tiro de Joao Félix hay que tener cuidado ahora, se va por aquí por este, este derecho Dani Olmon, que se la quitan rápidamente ellos, también cancelo que ya la recuperan otra vez, cuidado aquí ahora hay Ansu Fati Ansu Fati. no, fuera de joder Ansu Fati minuto 73 la cosa está bastante ahora ya difícil A ver ahí la tiene Olmo, Dani Olmo, a ver ahí. El Pablito Sarabia, oh, qué parada hecha ahí! El pacito tal vez a Pablito Sarabia van unas cuantas a ver ahí, Dani Olmo ¡Wow! Mira la que ha tenido Dani Olmo ahí otra vez, eh Nada, chicos, nada A ver ahí Eh, ¿Qué tal ahí? La tiene Carlos Soler. Carlos Soler. ¡Oh! ¡Madre mía! La que tiene Carlos Soler ahora, chicos. ¡Oh! A ver, un, un cambio va a entrar eh, Ferran Torres por Dani Olmo. Hay un cambio ahí. Y bueno, a ver qué tal. Sacan su fat y ahí el córner a ver ahí. Nada, nada, nada para ellos a ver ahí. Sale ahí. que Es una falta parece, ¿no? Falta ahí Perfecto, a ver ahí Ansu Fati Buah, Nada, las manos de, de Rui Patricio Seguimos con ese 2-3 Favorable a Portugal Falta ahí A ver ahí, perfecto Íñigo Martínez, a ver Y el gol Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol Diñigo Martínez, ahí estaba para poner España 3, Portugal 3 en este, en este En esta recta final de esta segunda Parte del partido Es pues el gol de un defensa Íñigo Martínez, ahí está Muy bueno ahí se le escapa esa pelota a ruy Y bueno por parar la minuto 82 ya vamos a llegar al, al final de esta de este partido y bueno de esta segunda parte Se le fue fuera a o Félix Esa pelota, ese tiro se le fue fuera A un bombear rápidamente digo Llorente Ahí está, a ver ahí La tiene ahí, a ver No, se equivocó ahí Justo, madre mía, el tiro El tiro que había hecho ahí Ansu Fati Nada, minuto 84 Esto está a punto de acabarse más no lo añadido que quiera meter el, el árbitro por los cambios y ya sabemos todo lo que pasa ahí tiene un... Tiene silva ahí cuidado Vale... saca nieves ahí se la envía cancelo rodri rodri palmina cuidado y un tiño yo feliz nada se le atraganta y la pelota la tiene Robert Sánchez saca Robert Sánchez tiene Rodri, se la pasa Erick García, la pasa ya hacia Pablito Arabia, aunque ya la tiene y bueno, parecía que el pase se había equivocado y va hacia Ansu Fati ese pase ahora sí, la tiene Ansu Fati, la tiene Rodri oh, madre mía, lo que había hecho ahí Jordi Alba, había ido casi de ese jugador iluso, aunque ya la envía atrás la bombea hacia Pablito Arabia esa pelota otra vez Rodri La coge ahí Que ya tiene Fernández Ahí Pablito Ahora ya a ver ahí Buah, La tenía buenísima Vaya estirada Que ha sacado ahí Luis Patricio Era ahí En su fati, No Se le fue Se le fue en su fati. Cuatro minutos De añadido Para hacerlo grande Para ponernos por delante La dio Pepe La pelota ahí Es otro corner. El octavo ya Uf, Las manos, nada Otra vez ese, ese cabezazo de Raúl de Tomás a, lo, a las manos de Ruy Patricio Aunque ya la tiene ahí Pablito Sarabia se la pasa a Raúl de Tomás Otra vez RDT Nada, la saca Nieves perfectamente Cuidado ahí Muy buena ahí, a ver ahí Vamos ahí perfectamente Sarabia Nada, se le va fuera la pelota, qué pena. Podía haberse colocado ahí perfectamente. Pues se le va mucho. Dos minutos, nos quedan dos minutos. Casi tres minutos de añadido, perdón. Raúl de Tomás, vamos. Oh, buenísima era ahí, ¿eh? Cada vez no le dejan a Raúl de Tomás, ¿eh? No le dejan. Nada, pues nos va a hacer la prueba, chicos España 3 Portugal 3 Con los goles de Soler Fati Y... Y eso, pues bueno, pues... Con los goles de eventos Aquí los podemos ver Con los goles de... Creo que cargue Con los goles de... Eh... ¿Dónde está? Con los goles de Soler, de Carlos Soler Ansu Fati Y Nico Martínez, ahí está Vale, clásica Vamos ahí, con la próloga y estamos en el minuto 90, nos iremos hasta el minuto casi 120, chicos. Y bueno, a ver qué tal se nos da. La bombeamos ya hacia Dios Alba esa pelota. La pasamos muy larga aquí hacia Ferran Torres, la tiene ya en su Fati. La tiene ya ahí palitos ahora ya en su poder. A ver ahí. Puedo hacerlo vamos a ver ahí. Y el gol. Gol, gol, gol, gol. del pavito salami, ahí está. El minuto 91. Perdón, no. De Ferran Torres. Este es el minuto y 91. Este empiezo de la segunda próloga y está. Perdón, de la próloga. Bueno, y buenísima la jugada justo con la que empezamos. Con ese. con Esa conexión. Y bueno, porque esta vez la conexión ha sido de Ferran. Ha sido diferente 92, ahí está 4, 3, España 4 Portugal 3 oh. En el pueblito A ver, ahí Tenía Ferrana ahí A ver, ahí Uf, Buenísima y La tenía en su pati, A ver, ahí La tiene Pablito Arabia a ver, se mete por aquí Pablito Arabia Uf, qué parada La sacó otra vez Luis Patricio ah, A Pablito Sarabia Vaya parada La ha sacado, macho Jude. Sí, Pablito Sarabia Vamos ahí Buah, Nada, se le fue fuera para donde Tomás otra vez RT Vamos 1, 24 ya y Patricio era ahí estamos ya ahí 4-3 vamos perfectos a ver cuidado ahí que no se nos vaya la pelota cuidado con Diego Jota por aquí cuidado que la puede enviar ahí otro jugador pues bueno iba a hacer lo mismo ...pero más que ahora sí le hemos leído las intenciones que tenían ellos era ahí nada se equivocan ahí un poco se equivoca ahí bastante en el pase de Anzufati. Cuidado con Pereira. Perfecta y muy bien. Se la quitamos a Pereira. Vamos ahí. Uf. No, no, no. 1.97 ahí no puede ser. Eso no. Con Nieves. Cuidado con Silva ahí. Uf. Cuidado. Vale, vale. Muy bien ahí. Ah, qué pena ahí. La dieron perfecta ahí. a Félix, cuidado con yo Félix Que yo Félix está muy Se le va arriba Se le va arriba la pelota Para nuestra tranquilidad, menos mal Que ese tiro se ha ido para arriba, chicos Vamos a ver ahí. Perfecto, ahí Se le dan su Fati, a ver ahí Muy bien ah, Se la quita rápidamente Díaz pues pues se la quita Y aquí Wow, muy mal ahí que estaba, se ha quedado la pelota atascada. por uh, hacia delante, no, hacia delante, hombre. Vale, nada, manos de Robert Sánchez es buena, no pasa nada. Minuto 103 de a, chicos. Esto va avanzando, vamos para adelante a ver ahí un Sufati. Ah. Le da a Neves la pelota muy mal, ese ese pase, muy mal el pase, quedó ahí el pase fatal. La tiene ahí Ansu Fathien, que ya se la da a ah. Torres, estaba adelantado. Vale, pues vamos a hacer el cambio ahí, ya cansado y agotado se va Raúl de Tomás, después de no haber tenido su posibilidad entra Marcos Llorente en ese cambio en este minuto restante de la... De la primera parte de la prueba hasta 105 ya. Casi llegando a, a la 106. Crita a ver ahí en Sufati. ¡Ay, qué pena! Estaba ahí muy cerca. Eh, Neves me parece. Tiene idiota Uy, parecía que se le escapaba a Kudavillo a Buah, qué parada he hecho, macho. Uf, Robert Sánchez, madre mía. La que la ha parado. Ay, Llevado Félix esa iba para adentro, chicos. Madre mía, vale, descanso de la prueba. Nos vamos a la segunda. Qué partidazo, eh, chicos. Madre mía, y hacer una última sustitución porque se pueden tres. Vamos a poner a Alonso aquí en el medio del campo por Rodri Está ya tocado Ah, no puedo más, claro, he hecho tres cambios Joder, creo que me queda un cambio, ¿no? Vale, 4-3, ahí está, jugando Portugal, ahí sigue Vale, voy a parar Luego no pasan los vídeos, tienen que ser bastante cortitos, chicos Mira, mira, mira aquí, mira aquí. Uf. Uf. Oh. no, chicos, qué pena. Se ha metido dentro en el último minuto, chicos. hernaldo Silva, chicos, La ha metido. Qué pena. Está buenísima, ¿eh? Se le va, me parece a mí. Intenta despejar. Robert Sánchez ahí se le va lo mete de García, me parece, sí ahí está la propia, qué pena, chicos jo. es mala suerte ya que ocurra esto y aquí no sal sal nada chicos se le va ahí cuidado ahí va a sacar sal. Silva y está cuidado muy bien se le va a ver si la coge bien Ansu Fati a ver ahí vamos sal en su Fati perfecta a ver ahí se envía la fuerte ahí Nada, no, se ha equivocado ahí Uy, madre mía, qué tiro ha hecho ahí Pues Arabia me parece, ¿no? Qué tirazo ha hecho Un su fati, a ver Tiene ahí violente a ver ahí en su fati otra vez Nada, no triangula bien Madre mía, pues he jugado dos partidos Súper enormes El de la lista y este Con países bajos, yo no sé cuál es peor, ¿eh? Madre mía, menos mal que, que se le ha parado Progresente Pereira, Menos mal chicos 113 ya Vale Falta de ellos Ahí está Menos mal Y que había otro penalti ahí Falta ahí otra vez Perfecto, a ver ahí, nada, se la quitan ellos en su fati, la tiene Pereira, cuidado ahí Cuidado aquí, eh Muy bien ahí Ahí está perfecta, vamos para adelante, vamos, vamos chicos, a ver qué tal con un en su fati, en su fati, A ver ahí, la tiene Paulito Saraje, Arabia Y el gol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 se suele decir, hemos, nos hemos salvado por la campana, chicos. Qué balaza hay de Pablito Sarabia, chicos. Madre mía, que bien sabe eso. Ponernos por delante en los últimos minutos ya. Que hay que tener cuidado la última jugada de Portugal. Ellos siempre no se van a rendir, ¿eh? ahí con, Vamos con Ansu Fati Vamos Ansu nos Podemos hacer el último Vamos Ansu Y luego al, Ah no, pues ha ido fuera ja, La red parecía que iba dentro pero no Ha ido fuera ahí chicos Qué pena Se le ha ido un poquito desviada minutos 119 ya No debe ir al 120 Al 120 ya Está ahí Cuidado ahí chicos, a ver. Partido chunco, ¿eh? Bastante chungo, chicos. A ver ahí. Muy bien ahí. Sacamos ahí eh, rápidamente esa pelota ahí la tiene en su fati. A ver, se revuelve Sufati. Vamos para adelante. Vamos su Vamos ahora, vamos ahora. Vamos ahora en Su Fati. Vamos ahora. ¡Ay! Oh, Qué pena lo tenía y se le resbaló. pena, chicos. Se resbaló ahí. Ay. ¡Ay, oh, qué pena, chicos! Hemos terminado, ahí está, chicos España 5, Portugal 4 Vaya partidazo No hemos tenido la posesión No hemos tenido contra la posesión Pero ha sido un partidazo enorme, chicos Bueno, pues yo me despido Y nos vemos el día de partido. Espero que hayas disfrutado Ahí está el saludo de los jugadores De, las, de estas dos selecciones la portuguesa y, y la española y bueno pues nos dejamos con estas imágenes nos vamos nos dejamos por aquí los botones suscribiros y tal nos vemos hasta el próximo partido chao